Hola amigos, bienvenidos a la reseña del primer libro que yo leí en este 2020 y el libro que escogí, el único que he podido leer, que no es una novela gráfica porque todavía no he empezado mis clases, es una autobiografía por Edward Joseph Snowden y el nombre del libro es eh, Récord Permanente. Bueno, si no lo sabían, Snowden es el que filtró todos los documentos de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y de la CIA y otras agencias al público en 2013 creo que fue. Ahora, eh, lo interesante para mí de Récord Permanente es que se trata, al menos en, en mi caso, de una continuación de otras cosas que yo he leído sobre, sobre el caso de Snowden, empezando por el libro de uh, Glenn Greenwald, que se llama No Place to Hide, Sin Lugar para Esconderse. Y este libro lo, lo sacan apenas se dieron las revelaciones de Snowden, y los primeros dos capítulos son como un thriller de acción donde... Eh, sigues sí, básicamente los, los hechos eh, desde que Snowden viaja desde Hawái hasta Hong Kong para encontrarse con Greenwald y Laura Poitras y, y bueno, eh, digamos que es, es, es algo que tiene un ritmo bastante acelerado y además sigue otros relatos que yo he leído después que son más bien de corto periodístico, no propiamente libros eh, que relatan por ejemplo la noche, las noches cuando Snowden escapa después de, de estar en un hotel en Hong Kong y va a esconderse eh, con los refugiados eh, de, de, que están también ahí en Hong Kong de, y, y que están pidiendo asilo, ¿no? Y eh, después de eso también hay otra historia, eh, asimismo eh, voy a tratar de buscarlos y ponerles link, los links en la descripción. Eh, hay otra historia donde relata cómo ha Sarah Harrison de WikiLeaks viaja con Snowden desde Hong Kong a Rusia y todo lo que tuvieron que hacer durante esos momentos, ¿no? Entonces Digamos que esas son las únicas notas biográficas públicas que existen sobre Edward Joseph Snowden. Y cuando sale este libro es interesante porque Snowden siempre ha tratado de mantenerse fuera del diálogo público como persona y simplemente ha tratado de exponer argumentos sobre por qué está mal el espionaje y este tipo de cosas. Entonces tener un libro autobiográfico era eh, como que llamó bastante la atención, súper sorpresivo, y por eso eh, quise, quise leerlo inmediatamente. Apenas lo vi ahí en el estado y supe de qué se trataba, ¿no? Entonces fue a la biblioteca, eh, vi el libro y dije, son más de 300 páginas, no puedo leer esto ahorita. Y tenía que volverle una semana de todas maneras, entonces me pareció muy mala idea, pero a la final no, no me pude resistir y, y pues ya, ya leí el libro. Y bueno, la historia de Snowden empieza desde que él es muy muy muy chiquito y nos relata todo lo que es crecer eh, siendo hijo de personas que trabajan en el gobierno porque tanto su papá como su mamá trabajaban en el gobierno, muy cerca de todas las oficinas centrales en Fort Maid, y mmm, sorpresivamente no es, no es como el thriller de acción que yo esperaba, sino que tiene más bien eh, un ritmo súper lento y súper relajado y, y digamos que nos lleva desde, desde los momentos en que Snowden se enamora de la tecnología y empieza a entender el impacto que puede tener la tecnología en la vida de las personas hasta el 11 de los ataques del 11 de septiembre y como eso desencadenan una serie de hechos que terminan con él trabajando eh, como parte del gobierno eh, y como el gobierno se transformó para adaptarse a estos, digamos, a los atentados terroristas y a la expansión de, de las áreas de inteligencia en Estados Unidos y, y bueno, básicamente, como les digo, tiene un ritmo lento eh, se acelera un poquito en, ese, en esos momentos y... Y no es el thriller de acción que uno espera, sino que es, es más bien una biografía, que al mismo tiempo es un manifiesto de, de por qué Snowden hizo lo que hizo. Entonces hay, hay muchos detalles interesantes, pero realmente uh, nada que sea una bomba, así como, como cuando uno leía los libros de Greenwald o estos otros relatos que les conté. Eh, eso por un lado, por otro... Eh, muy interesante ver cómo funcionan los, las, las partes de inteligencia desde las, desde las embajadas, que son uno de los primeros trabajos que tiene Snowden. Entonces él era un operador que se encargaba desde arreglar pequeños micrófonos hasta, digamos, cosas mucho más profundas. Nos cuentan que en las embajadas, obviamente, como ya se sabe, uh, se, se corren redes de espionaje, que son redes de espionaje tanto análogas, o sea, gente que, que se va y se hace a tu amigo y te pregunta qué haces y tal. Hasta eh, electrónicas, y como cuando se da un asedio a una embajada, la última persona en salir es la encargada de limpiar toda la evidencia de eso, que en este caso era Edward Joseph Snowden. Y de ahí, eh, progresivamente Snowden va moviéndose de posiciones en, en su cargo y termina um, construyendo un sistema que buscaba eh, organizar toda la, la información de inteligencia que estaba. Uh, totalmente eh, regada eh, y, y, sin, y sin, eh, sin una estructura general que le permitiera a todo el mundo entender cómo era que funcionaba la red de espionaje a nivel global. Dicho de otra manera, si tú eras un espía, sabías que hacías cosas súper interesantes, pero no podías ver a la escala global que era todo lo que estaba haciendo tu país. Entonces Edward Snowden se dedica precisamente a curar contenido desde eh, varios sitios de espionaje clave, y él recolecta toda esta información y al comienzo lo hace como, como abiertamente en su trabajo para decirles, miren, podemos aprender tanto de lo que están haciendo los otros y así es como él obtuvo los documentos que después filtró. Hay muchísima carga humana en el libro y yo creo que especialmente importante es la, la relación de Edward Justin eh, con, con su familia al comienzo. Y consigo mismo yo creo que la discusión entre la importancia de ser un patriota y, y, y avanzar los, los, los... o sea, la diferencia entre la nación eh, como debe ser y la nación como es y dónde están tus lealtades es, es un tema recurrente ahí y, la distinción entre la ley eh, por principios y la ley eh, por principios tecnológicos, digamos así o sea, por, por cómo funciona el código también esa distinción se ve constantemente ahí en el libro eh, entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer, digamoslo así y también otro tema recurrente es la relación de Joseph Snowden con su, con su novia que también es bastante interesante, eh, no es algo que uno, eh, con lo que uno relacionarse mucho, porque como es un trabajo de inteligencia desde muy joven, eh, Edward Snowden le decía a su novia que no le podía decir nada de su trabajo, absolutamente nada, y así fue, ¿no? Entonces durante todo el tiempo que después de haber decidido que va a filtrar la información, eh, se empieza a comportar de una manera extraña, y su novia lo entiende pero no le puede interrogar al respecto y su relación se deteriora durante ese tiempo. Y lo que para mí me parece súper interesante es que cuando él finalmente revela eh, eh, estos documentos y sale a nivel global en la primera página, en la página frontal de The Guardian, de The Huffington Post y de Washington Post y básicamente de todos los diarios del mundo, ahí es cuando su novia se entera eh, lo que estaba pasando. Y cuando lo ve hablando, eh, ella dice... Ese es, ese es el verdadero Edward Snowden que yo conocí y no el robot con el que he estado viviendo todos estos, estos últimos meses. Bueno, y el, y el libro eh, finaliza con una nota, digamos, un final feliz, y es que uh, después de todos los problemas que tuvo Snowden, de haber tenido que quedarse atrapado en Rusia, finalmente él eh, puede, eh, digamos, obtiene el asilo legal y, y su novia va a su encuentro y, y tiene un final feliz de, de Cuento de Hadas hasta ahora. Y, y bueno, la, la nota que yo recuerdo haber hecho en Twitter al respecto es eh, similar a, bueno, no sabemos qué va a pasar ahora, pero hay una parte en vez de venganza en la película donde eh, una de las protagonistas secundarias habla de que tuvo dos años de, de, de felicidad y que si algo pasa después, pues ya no importa. Y más o menos esa es la impresión que, que, que me deja a mí. Es que, bueno, no, no sabemos cuál va a ser el final de, de toda la biografía de, de Edward Snowden, pero... Al menos sabemos que hubo un periodo donde, tras haber hecho lo que él sintió que era totalmente correcto, sí tuvo sus, sus dos, dos años de, de, de rosas, por decirlo así. Y ya. Yeah. <risa> El libro es eh, definitivamente recomendado, especialmente recomendado para la gente que no está muy uh, familiarizada con términos tecnológicos. Edward Snowden hace un súper buen trabajo eh, buscando analogías para explicarte cosas que tal vez a la gente que son un poquito más de software eh, le van a parecer más, bastante obvias y que van a enlentecer el texto pero si en cambio tú no sabes mucho de tecnología este libro fue pensado para ti y para entender cuál es el manifiesto de, de la gente de Cypherpunk o de, de los activistas del software libre en la era digital y definitivamente he recomendado un, un libro que se merece unas 5 estrellas eh. y ya, yeah, esa fue mi reseña. Y bueno, si te gustó esta reseña, también te invito a revisar mi canal, hay otras reseñas, eh, puedes suscribirte y si te gustó el video, dame un like. Y si quieres recomendarme algún libro, ojalá sea una novela gráfica porque estoy muy corto de tiempo, eh, te agradezco. Bueno, mi nombre es Andrés Delgado y nos vemos la próxima.